ok estamos en vivo estamos al aire qué pasa ahorita con bitcoin qué está pasando ahora estamos bien otra vez subiendo y ahorita vuelve a bajar um, va a ser una corrección más fuerte va a ser una corrección ligera sobre eso voy a hablar en este video. Uh, hazme un favor um, ponme en los comentarios si me ves bien si me escuchas bien y Ponme ahí donde, um, tú me ves, donde tú me ves, de dónde tú me ves, desde dónde estás conectado. Me gusta siempre saber hasta dónde llegan mis transmisiones. Ya sabes tú, cada mañana aquí tú recibes una corta actualización sobre Bitcoin, sobre los mercados y sobre lo que está pasando. Anthony, hoy el primero. Bienvenido. Vamos a entrar aquí al contenido. Estás viendo el ratio de short-long es... Shorts han disminuido, longs han aumentado. La gente piensa de que ya, ya no vamos a bajar más. El interés abierto está subiendo. Quiere decir que más gente abre posiciones apalancados esperando un movimiento. Pues aquí no se ve si es short o es long, pero si tú ves aquí el, el, son más longs, entonces pues se han abierto más longs. El miedo ha disminuido un poco, aunque está bastante en, en números rojos, 33, pero ya más, o más la gente está recobrando la confianza. Pero aquí ves en los exchange, los exchange cobran, mmm, te cobran si quieres abrir un short. ¿Ok? Entonces, interés, interesante también de ver aquí que los... Um, los exchange piensan que más gente o es mejor negocio, abre un short aquí estás viendo hoy los tokens casi son esos up and down token sí, esos son tokens apalancados, esos es para que si personas se hacen solamente spot trading que no quieren hacer trading de futuros, tú entras en tu cuenta spot y <coughs> compras un token por ejemplo aquí ETH down Sí, USDT, quiere decir cuánto Ethereum contra USDT pierde, entonces este token eh, sube de valor. sí Estamos viendo aquí, esos tokens han subido. Ahora, ¿qué pasa con Bitcoin? Mira, hay algo aquí que me preocupa un poco. Ese es el chart de 4 horas. ¿Ok? Sí, se puede decir, bueno, había una bajada, una recuperación, pero tienes que tomar en cuenta una cosa. Mira, aquí estuvimos, ¿sí? Un alto un bajo, aquí un alto más bajo, un bajo más bajo, otro alto más bajo, es decir que realmente esta recuperación que hemos visto ahorita sigue siendo un bajo, un alto más bajo, sí, es decir que um, estamos realmente en un movimiento bajista todavía y tú estás viendo aquí lo que yo había trazado ayer, sí, realmente Bitcoin lo estaba respetando, pero hoy en la mañana otra vez por, no sé, creo que ya 200 veces o tal vez 300, China ha prohibido el uso de Bitcoin y criptomonedas. Y cada vez, cada cuántos meses, cada seis meses sacan esta noticia. Hoy, ¿se acuerdan? China prohibió criptomonedas. Ya, yeah. bueno. Y ya los que están nuevos en el mercado, pues obviamente no saben que esta noticia ya lo han sacado 200 veces. no no, que eso es malo! ¡Vamos a vender! Las ballenas venden más y así pasan este tipo de cosas. ¡Boom! ¿No? Aquí se ve un crecimiento normal, orgánico, pues... Y aquí algo ¡Boom! Pero bueno, hay que ver ahorita, tú estás viendo que aquí, yo te había dicho que aquí hay un soporte, una caja de soporte también desde un principio. Y en esta caja de soporte estamos ahorita. Estamos ahorita. Sí. Y si vemos aquí, si vamos a aplicar Fibonacci. Mira. Bueno, lo hacemos así. Desde acá hasta acá. Sí. Estás viendo. Es eh, Fibonacci extensión aquí en el regreso casi estamos llegando al 0.38 ah no, perdón, perdón perdón. aquí estuvimos aquí estuvimos, y estás viendo que aquí en el nivel 0.38 en la recuperación hemos tenido el rechazo y pum, vamos para ahora, y ahorita otra vez estamos en esta zona de soporte, ¿qué pienso yo que va a pasar? yo pienso que podemos, podemos ahorita um, si no recobramos un poco de fuerza y entramos en esa caja de soporte, seguir bajando y llegar acá, donde yo te había dicho, donde se está cruzando básicamente esta resistencia y también esta línea de soporte de esta caja. ¿Sí? Entonces, um, no necesariamente, pero prepárate que cuando bajamos podemos llegar hasta esos niveles. ¿Sí? Um, vamos a ver el chart de una hora... De una hora ves que apenas estaba moviéndose verde, desarrollándose y pum, otra vez baja, así. Y bueno, aquí no hay mucho volumen, estás viendo, aquí también no hay mucho volumen y estamos también otra vez, la vela eh, de una hora va para abajo, yo creo que vamos a más para abajo. Vamos a ver precios más bajos, sí, más o menos aquí en este nivel. Hay que ver, hay que ver las próximas horas cómo se desarrolla. Si vamos a poder subir por encima de 43 y cerrar una vela de una hora por lo menos por encima de 43, creo que podemos seguir subiendo. Pero mientras tanto, yo creo que Bitcoin va a bajar más. Yo no te recomiendo ahorita hacer trading ni abrir una posición... Um, porque pues esto ya cuando Bitcoin se está moviendo ya ningún análisis técnico sirve y todas las monedas siguen haciendo, um, imitando los movimientos de Bitcoin. Aquí estás viendo mi análisis un poco a largo plazo de chart semanal. Um, pues estamos perfectamente aquí respetando los niveles, estamos por encima del soporte y estamos por encima del. del mmm, de la media móvil exponencial de 21 semanas. Entonces, por este lado no hay problema. Podemos bajar hasta. Bueno, no. Cierto que esta no se actualiza tan rápido. A ver, ¿dónde estamos ahorita? En. 42. Sí, tenemos que subir, ¿sí? Un poco por este nivel. Y la dominancia, mira, la dominancia otra vez, aquí estás viendo que, que está siguiendo de la formación de este arco y tú sabes que, pues mientras, mientras no ha completado este arco y no se dispara para arriba, todavía los altcoins tienen una buena temporada, entonces por este lado no hay, no hay ningún peligro, no hay mucho cambio. Si tú estás viendo, vamos a decir desde aquí, desde el 22%, Um, no ha pasado mucho ¿sí? um, digamos aquí desde este momento está subiendo, bajando, subiendo, bajando entonces no ha definido ninguna dirección ni para arriba, ni para abajo bueno eso fue todo por hoy aquí acuérdate abajo en la descripción del video y también en el comentario tienes tú aquí una página donde encuentras tú una guía gratuita que te puedes descargar tienes aquí diferentes productos, bots el indicador um, Diferentes ofertas donde puedes recibir bonos, aquí en Bybit 1600, aquí en Swissbook hasta 100 euros. Um, son exchange que yo uso, Hotbit, KuCoin, la tarjeta cripto te regala 25 dólares, Letcher Nano. Y ya sabes, bueno, eso fue todo por hoy. Yo espero que te gustó esta um, Actualización de Bitcoin, realmente en este momento yo no te puedo decir si subo o baja, yo te puedo decir que esos niveles estoy mirando, yo personalmente creo que vamos a ir así hacia un lado sí. Um, y puede ser que bajamos un poco más, pero en este momento yo no te recomiendo abrir ninguna posición, yo también estoy esperando y bueno. Vamos a ver si mañana eh, se mejora. Hoy vas a tener más videos aquí sobre proyectos NFTs, sobre proyectos de gaming. Por favor, comparte este video. Ayúdame un poco a crecer. Quiero ya por fin alcanzar los 100,000 eh, suscriptores. Comparte este video en, en Facebook, en grupos de Telegram, con amigos para que se suscriben para que ya por fin llegamos a estos 100,000 suscriptores. Y aquí... Ya sabes, si hay algo, un movimiento brusco, algo um, que, que admite urgencia, voy a conectarme otra vez para dar otro, um, otros detalles aquí en cuanto a Bitcoin. Y si no, nos vemos mañana, pero suscríbete, activa la campana para no perderte los videos sobre los NFTs y los proyectos. Hoy tengo algo muy interesante, es Vampire, The Empire, muy muy interesante.